La chiquita de mi barrio quiere bailar, el rock and roll. Pero yo siempre les digo que bailen el flamenco. Quieren bailar un oh, coco, oh, oh. quieren cantar un oh, coco, oh, oh. quieren bailar coco. Oh, oh, oh. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, Pero yo siempre les digo que baile en el flamenco. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, Pero yo siempre les digo que baile en el flamenco. Quiere bailar coco. -co. Para mi que lo mueva, dieta! No